Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un vídeo más que especial. Otra vez en mi canal. Esta vez que toca. Toca un poquito de mi seta. Mucha gente me lo estaba pidiendo. Mucha gente ha visto el cambio de fondo. Espérate que me coloque. Que este vídeo va en serio. Bueno, os voy a contar un poco primero por encima, así de boquilla, ¿eh? lo que hay alrededor de mía y luego veréis un vídeo editado con música de mi Vale, en primer lugar voy a enseñaros un poquito mis componentes, ¿no? Tenemos aquí mi teclado, que es un mini Duke One 2 de los caretes. Son caros, me Dios. Pero van de lujo, pequeñitos, compactos, bonitos, etc. Luego, de ratón que utilizo, un G603 de estos inalámbricos. Va muy bien, un Logitech. Eh, esto me lo compré en la Nice One Barcelona, porque para quien no lo sepa, me clasifiqué desde casa al torneo de Fortnite. y a Barcelona. Y cuando llegó al torneo ponía en la página web que no podía llevar mis componentes y llego y todos los demás contrincantes llevaban sus componentes y dejaban usar sus componentes menos yo que era el puto inútil que tenía que jugar con un ratón sin botones laterales así que pasé por un stand que había de game y me compré este ratón que era el que estaba en oferta y además me gusta porque es inalámbrico tiene botones laterales bastante sencillos de usar bastante cómodos y casi tocó detener grabación bueno qué más tengo los HyperX Cloud 1 o 2, no sé cuáles son. Los cascos que tienen todo el mundo, todo el mundo. Ryux, uy, todo el mundo tiene estos cascos. Van de perlas. Y por último, pero no menos importante, porque es por donde me oís y no sé cómo será la calidad del micro que tengo aquí, pero yo creo que está bastante bien. Tengo el Rode NT-USB, el micro que utilizan casi todos los streamers. Grandes o todos los streamers que son semi grandes, porque los grandes tienen un micro de estos que va enchufado a un codificador de estos rarísimos de mierda que nunca voy a entender. He puesto 3.000 euros para que vayáis más o menos contando en vuestra cabeza cuánto dinero llevamos. Eh, siguiente, el PC. Tendréis todos los componentes abajo del PC o todas las cosas que es del PC, pero bueno, en general esto me costó unos 1.200 euros, aunque ahora estará valorado en 800. o tenemos las pantallas. Como muchos sabréis y si habréis visto en Instagram, tengo tres pantallas. Una teleplasma de Toshiba bastante buena eh, una Samsung curva aquí a mi derecha que puedo poner en lateral o horizontal, o sea vertical o horizontal ahora tengo horizontal pero normalmente antes la tenía en vertical, pero como veo pelis porque me la puedo mover, porque tengo un pie y tal, me la pongo aquí en la cama de lujo, y luego pues la sus que tengo de 144Hz que va vamos, muy pepina para el precio que tiene, luego tenemos dos focos cuatro altavoces Sony y los altavoces de la tele Toshiba, que son otros dos, o sea, ocho altavoces. Cuando me pongo aquí una peli, esto parece una guerra. Más, voy a enseñaros una cosa. Imaginaos, imaginaos que me pongo una peli de guerra, de tiros. Pues mirar las luces que, es que pasa más. Están apagadas, ¿verdad? ¿Veis que van al ritmo de mi voz? Es increíble, ¿no? Pues imaginaos esto con los ocho altavoces y cada vez que suena un tiro que salga una puta luz. ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta! Es, es... Ver una peli aquí es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero no estáis invitados, ¿vale? Siguiente, voy a dejar las luces estas porque, aunque se esté reventando la vista, a mí me flipan en colores. Tenemos un poquito aquí de cositas que os van a gustar a todos. Mi colección de cómics. Tengo muchos cómics, por lo menos 50, no sé. Tengo un dibujo auténtico, hecho a mano por Salva Spin, el dibujante de Deadpool de Marvel. Muchos lo conocéis por la resistencia, yo lo conocía ya de antes. Pero igualmente me pillé el cómic de la resistencia, que hay mucho, muy poca gente que lo tiene. Además, firmado, con certificado de autenticidad, eh, dedicado a ruidos impresionante. Tengo cómics de Dragon Ball, tengo cómics de Marvel, de Doctor Extraño, Sequel World, Viejo Halcón, Los Cuatro Fantásticos, muchas cosas. Los Funko Pops. Tengo, en total he contado, tengo 30 Funko Pops y entre esos 30 hay 3 figuras grandes. Figura grandes me refiero a estas cosas. Una auténtica inmensidad. No sé si se verá alguna figura, pero están por ahí conectadas, ¿vale? Todas. Tengo ahí algún pase de videojuegos de los que he ido a ferias. Tengo ahí más figuras. No sé, increíble. Luego las luces LED como ya has visto rodean entero mi cuarto O sea la puerta todo rodean el cuarto al completo Son como unos 20 metros de cinta Y luego aparte tengo en el techo otra cinta más De a lo mejor 5 metros o algo así Tengo unos 25 metros de LED Que eso para los que compréis LED sabéis que es caro Que son por lo menos 100 pavos Vale, entre figuras, eh, no sé qué LED No sé qué ordenador, no sé qué pantallas Mínimo llevamos ya unos 2000 o 2300 euros O, 2000 euro, o 1800 euros o algo así, ¿sabes? no sé cuánto llevaremos Pero en esa horquilla Luego, enfrente mía, al lado de los altavoces, tengo un foco aquí, un foco aquí, ya los he contado, y tengo mis tres consolas. Eh, las tres que uso, tengo más consolas, pero las que uso están aquí. Eh, la Play 3, que la utilizo algunas vez para jugar a un Call of Duty, cuando me aburro, cualquier mierda. La Play 4 y la Nintendo Switch. Y tengo un cuadro con fotos mías, un cuadro de Rey, de Star Wars, un cuadro ahí de Thomas Shelby, de Peaky Blinders. <risa> tengo muchos juegos de Play 4, muchos juegos de Play 3, muchos juegos de Play 2, varias películas Blu-ray, varios peliculones como El Señor de los Anillos, de Bill spider eh, Spiderman 2, eh, Pearl Harbour, La Momia, School of Rock... O sea, peliculones. <risa> Varios libros aquí, El Silencio de los Inocentes, que para que no lo conozcas es El Libro del Silencio de los Corderos, Confesiones de un Gaster de Barcelona, historia de Sherlock Holmes, Los Inmortales, El Club de los Poetas Muertos... Tengo bastantes libros que no me los he leído todos. Por ejemplo, me regalaron en mi cumpleaños hace un mes el libro de la historia Interminable, que todo el mundo se lo habrá leído, todo el mundo lo conoce. Yo no me lo he leído aún. Tengo muchas figuras, tengo una figura mía, tengo una cerveza, no, tengo un ventilador también, aire acondicionado, pero no lo utilizo porque no va muy bien. Y nada, y poco más, la verdad. Tengo una edición especial del Skyrim, una edición de coleccionista que tiene muy poca gente del Bioshock. No sé si sabéis qué juego es. Y poco más. Lo demás yo creo que lo veréis todo, aunque yo estoy aquí nombrándole las boquillas para que vosotros os hagáis una idea del precio, porque en el título la gracia es el precio, pero aproximadamente son eso, 3.000 euros o un poco más incluso luego otra cosa que voy a enseñar pero yo creo que lo vamos a guardar para otro vídeo al completo es que yo ahora no fumo tabaco me he dejado el tabaco porque me estaba reventando vivo y ahora estoy fumando vape que voy bastante mejor con esto, no me hago tanto daño eh, pero vamos, que mi propósito es dejar todo lo de fumar, porque fumar me parece una mierda Y sí, lo hizo un fumador pero. Eh. y bueno, en algún vídeo os explicaré pues cuánto cuesta esto y los sabores que tengo pero esto en general es bastante baratico para un kit de inicio es un mod bastante bueno y va de perlas. Y eso, y como tengo más de 10 sabores, eh, haré un vídeo explicando los sabores, los mejores sabores que tengo, los mejores sabores que creo que podéis comprar para empezar. O si ya sois fumador de, de vapor, pues recomendaros algún sabor. Luego tengo muchas cositas manuales que me han hecho... Bueno, me ha hecho la devota la low, que me quiere más que nada, yo la quiero ya más que nada, y me hace unas cosas muy bonitas Mirad. Aquí está el ruidos, y princesa, con cascabelito. ¡Ja, ja también un, fun, un Funko Pop personalizado o sea que me ha hecho ella a mano, increíble son las mejores cosas de mi setup, sin duda y poco más, no me voy a enrollar más porque ya llevo 8 minutazos de vídeo, más el edit que será un minutico por ahí, así que nada, os dejo con lo que queda de vídeo espero que disfrutéis, que dejéis un like, un comentario que os suscribáis y un besazo a todos